Para entender un ovni lo primero que tenemos que entender es la ciencia que yace detrás de un platillo volador. ¿Cuál será la ciencia? La ciencia es la que estamos viendo que es la ciencia descubierto a principio de siglo, a principio de 1900. A principio de 1900 se descubrió la ciencia de la chispa y no solo eso, sino la ciencia de romper un volumen de energía en dos y repararlo a través de una bobina. Esta bobina iba a estar a tierra, incrementando su poder. Esta bobina del otro lado iba a tener otra bobina más, amplificando el voltaje. Esta es la ciencia de fin de siglo que se nos fue ocultada y que yace detrás de un platillo volador. Ahora vos dirás, bueno, pero en 1900 no habían placas ZBS, no habían flyback. Pero bueno, todos sabemos que ya los que hemos incursionado en las técnicas Darson Valle Odin, sabemos que acá originalmente iba un generador de Runcorf. Nosotros hemos suplantado al generador de Runcor por un flyback excitado desde su núcleo con una placa ZBS, la cual es alimentada con una fuente. De esta manera nosotros vamos a obtener corrientes parásitas que van a ser autoinductivas y van a amplificarse a través de la bobina Odin. Y a través de la tierra incrementará su poder. Para la ciencia de un platillo volador, nosotros tenemos que hacer una pequeña modificación en la bobina Darsonval. Esta modificación comprende lo siguiente: nosotros lo que vamos a hacer es partir la bobina Darsonval en dos y vamos a provocar una chispa en la mitad de la bobina. Esta chispa es la que hace que un platillo volador vuele por el aéter. Como segundo, lo que vamos a hacer es colocar un imán en un extremo y otro imán en otro extremo. Ambos imanes en modo atracción. ¿Qué sucede cuando hay dos imanes en modo atracción? Norte-sur, norte-sur. Entre medio de estos dos polos se abre el muro de Bloch, el ojo que todo lo ve. Es así que nosotros al colocar dos imanes en modo atracción... En el segmento medio de la bobina Darsombal donde se va a generar esa chispa, esa chispa se termina generando en la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. Tenemos a nuestros dos imanes en modo atracción. Tenemos a la bobina Darsonval cortada en dos. Esta bobina se adhiere a los extremos donde están los capacitores bueno sabemos que aquí se va a formar una chispa sabemos que aquí está la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. ahora para amplificar este fenómeno y poder hacer que levante un platillo volador lo que vamos a hacer es encerrar todo este conjunto adentro de una esfera esta esfera se va a componer de dos medias esferas que están enfrentadas unas con otras. Son medias esferas de acero. Tenemos una, tenemos otra. Estas ambas esferas de acero tienen que llevar un disco en el medio de aluminio el disco debe sobresalir bastante más y debe llevar un agujero en el medio para que pueda hacer la chispa arriba de la del disco de aluminio deberá llevar un disco de plástico arriba y abajo estos discos de plástico van a permitir que la energía de la media carcasa de arriba no se toque con la de abajo estamos hablando que abajo tenemos una polaridad negativa que se va a tierra y que arriba tenemos una polaridad radiante por lo tanto estas medias carcasas no deben tocarse una con otra disco de aluminio Disco de plástico arriba y abajo. De esta manera, las carcasas se van a cargar con el signo opuesto y con el voltaje de la salida de la apertura del dominio magnético del muro de Bloch. Bueno, no solo eso, sino que una vez que hayamos sellado ambas medias esferas con el disco de aluminio, con los dos discos de plástico sellado, le haremos el vacío con una bomba de vacío. Llevaremos a un vacío a este artefacto y cuando eso suceda, la chispa se expandirá. Sin tener una fuerza contraria que digamos en este momento el aire no le permite expandirse cuando nosotros le quitemos el aire el vacío que se provoque aquí adentro va a hacer que la figura de la partícula o la chispa se expanda al mismo tiempo los capacitores o el capacitor mejor dicho se va a ir cargando va a ir cargándose incrementando su poder y cuanto más poder más fuerte será el chispazo de energía fría en el baricentro de nuestra esfera. Atención ahora a la confección más detalladamente de este pequeño reactor de plasma. Habíamos dicho que teníamos un disco de aluminio, el cual tiene un hoyo en su interior. Habíamos dicho que también tenemos un disco de plástico también con un hoyo en su interior en la parte de abajo y un disco de plástico en la parte de arriba habíamos dicho que ambos plásticos no permitían que las medias esferas se tocaran dijimos también que aquí hay un imán y acá hay otro imán, ambos en modo atracción. Dijimos que aquí hay una bobina. Y dijimos que aquí hay otra bobina. Que ambas bobinas se conectan al equipo de ondas escalares aquí tenemos el spark gap y el capacitor de la chispa de esta manera nosotros vamos a provocar una chispa, habíamos dicho que se va a expandir su fuerza producto del vacío esa fuerza se acumulará en las capas de los capacitores y disrumpirá el interior cada vez con más fuerza. Bien, este aparato así como lo ves ya levita y genera energía a través de su fusión. Nosotros vamos a ponerle otra media esfera de cerámica para poder hacer que la energía que sale vuelva a entrar y que solo salga la magnética. La que, la que vuelve a entrar es la radiante. Luego le vamos a poner otra media carcasa de acero que va a ser la magnética. De esta manera nosotros dejamos el polo radiante adentro y afuera se desprende el magnetismo resplandeciente de color verde